difícil. Le vamos a dar la bienvenida, de, de verdad, estamos orgullosos de recibirlo porque lo admiramos un montón. Cantidad sí. de novelas, teatro, película, de todo. Vamos a charlar, pero absolutamente de todo, con el señor Mario A ¡Bravo, Mario! Gracias. Hola, Mario, buenas tardes. Yo te digo algo, no puedo creer que estoy hablando con vos, así te lo digo, de hecho, cholula. <risa> Bueno, bueno, gracias, gracias, muy amable. Yo quiero saber primero cuántas películas tenés en tu haber. Ah, mira. Y sinceramente, no, no, no es una pose, pero no no las cuento. Yo calculo que al, alrededor de 20, más o no, menos. No, más de 30. Más ahí te estuvimos stalkeando, googleando ahí, me tenés más de 30, claro. Ah, que bueno. No llevas. Bueno. Eh, ¿Es <risa> verdad que tuviste una profesora en el cole que hiciste una obra de teatro? y te vio como chapa de actor y te dijo, es por ahí, y vos, no, voy a estudiar Derecho, ¿por qué? Y, y estudiaste Derecho y mirá, mirá cómo te sorprendió la vida. No, no, sí, fue tal cual, una profesora de literatura que siempre la recordaré. Eh, si querés te cuento brevemente cómo fue oh, la mira, cosa. Dale. En quinto año el, estudiamos literatura española en Rosario, yo soy rosarino obviamente, y entonces la profesora de literatura le dijo a un alumno: me dice, yo quiero hacer un entremés de Cervantes, que es un monólogo, cortito un para los dos quintos, qué sé yo. Y este alumno, Domínguez, me eligió a mí. Yo lo hice para los dos quintos, un monólogo que salvaba el monólogo del hablador, obviamente un tipo que habla mucho. Lo terminé de hacer y la profesora de, de literatura vino y me dijo: Pero, Alarcón, usted lo hizo como si fuera un actor profesional. Y ahí me picó el bichito. Si ah. no hubiera ocurrido ese hecho fortuito, creo que hoy sería abogado en Rosario o político quizás claro, claro, claro eh, y mal no te fue, te digo o sea, tenía una visión, no. la profe te digo, espectacular eh, ¿cómo fue intuición. eso? porque empezaste, y intuición tal cual empezaste con derecho, pero ¿cuándo fue cuando dijiste che, no, vamos por acá, que me parece que, que es la aposta, tengo que ir por acá y lo decidí sinceramente en el servicio militar eh. en la colina sí, en Formosa y ese año se inundó 66 Chaco, Formosa entonces incorporaron toda gente la mayoría de la provincia de Santa Fe había correntinos, enterriano y entonces cuando te ponen esa vacuna no se, no, no se sale se está dentro del regimiento o sea no tenés franco digamos uh -huh. entonces hacen fogón el que sabe cantar canta el que hace esto hace lo otro y una, un alumno Colimba le dijo a un sargento mire que este es actor en Rosario y entonces empecé a, a imitar, a hacer, digamos, como actos, eh, yo, no sé cómo decir, improvisación, stand -up, stand -up, sí. ahí adentro. Imitaba a un coronel, me decían, ellos mismos me decían, imitalo a tal, imitalo a tal. Ay, y cargaban, cargaban que cargaban que sí, y bueno, y ahí me di cuenta de que me decidí, dije, bueno, cuando vuelva a Rosario, eh, sí, me elijo la actuación. Dejó así, así esto fue, de, de, de carrera a mar, cuerpo al piso para, para eh, estudiar teatro, está buenísimo. Te voy a presentar a mis compañeros que también te van a, a preguntar y te van a entrevistar. Bueno. Amadeo y Cirilo y Cata Aragona están con nosotros. Am eh, Mario. Bueno, Mario querido, me voy a poner de pie para eh, recordar wow. la mejor escena de la historia del cine argentino. Eh, voz de juez, secreto de sus ojos encanándolos a, a Darín y a Franchella en aquel viaje a Chivilcoy. Para mí es de lo mejor, por eso me pongo de pie, Mario querido. Bueno, muchas más, muy, muy amable. Sí, vos sabés que mucha gente me ha dicho eso. Hasta una vez yo cuando trabajaba en el Cervantes, yo tomo el subte al, al Cervantes y cruzo la plaza de tribunales. Y a veces me paraban algunos abogados, así, unos felicitos. Usted sabe, son así, me decían los jueces, son así. <risa> pero, pero, pero, Mario, sí. pero para Mario, porque se la sabe toda, Mario. No, me la sé. Dale, decísela. Es larga, la escena es muy larga. Se, se repreparó, se repreparó. para mí. Yo, no, yo no soy actor, pero cuando decís. Pero lo que llamó la atención no fue la pinta de dos porteños vestidos caminando por el centro de Chivilcoy. No, no, no, no, no. Lo que llamó la atención fue que uno entró amablemente al almacén del barrio, saludó gentilmente, pidió una botella de Oldsmugel y se la fue tomando del pico. ¿Sabe de quién le hablo? Y ahí lo encanaza Franchella y Dios. María tenemos acá. Que se ata el mocasín. Eso, eso. Eh, se.. Se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto? y se, te imaginabas Mario digo que no solamente la cena no por supuesto la película iba a tener esa trascendencia que tuvo no no vos sabés que no te explico yo en ese momento cuando se estrena la película obviamente me invitan al estreno y yo estaba de gira en el sur entonces le dije le dije a mi hijo anda vos a ver qué pasa qué sé yo bueno fue pues. cuando volví yo vivía cerca, vivo, cerca del de shopping abasto, generalmente, me gusta mucho el cine, generalmente voy los lunes, no hay nadie, cinco de la tarde no hay nadie, en cine, somos poquitos. Y voy al cine y me dicen, no, está todo agotado. Y ese fue el primer impacto que tuve, porque dije, eh, ¿qué pasa con esta película? Epa, claro. Pero sinceramente nunca me imaginé que iba a tener la repercusión y que iba a ganar un Oscar, mucho menos, No. Mario, ¿y qué pasa cuando digo, cuando te convocan para una, una película en particular, lees el guión, ya podés más o menos palpar que se viene una, una película que la va a romper? Digo, Porque también estuviste en El robo del siglo y en muchísimas películas y novelas súper conocidas. ¿O acaso digo te inspirás en tu personaje y te metes en ese personaje y a lo mejor no, no podés vislumbrar si acaso va a ser un éxito total? No, no, sinceramente no lo puedo vislumbrar uh -huh. porque... Eh, uno se concentra más en, en, en lo que leyó en cómo es la película <coughs> cómo es la escena que te toca además muchas veces uno se equivoca porque a veces incluso en teatro dice uy esto va a ser un golazo claro. y después resulta que no es así y viceversa uy esto va a ser floqué y re, de, de repente el público va uh -huh. ¿y con el este, robo No, del siglo? no. no. Eh, digo, no, tampoco el... lo... tampoco no, no, no me concentro más en el en el rol como en la película obviamente que a mí me gusta mucho el cine y a, a uno siempre le gusta lo que hace eh, no he tenido muchas veces que hacer cosas por dinero y que no me gustaran no uh -huh. en el cine siempre me gusta pero uno no, no, no yo no yo por lo menos no percibo porque si va a ser un éxito o no a y veces uno se deja llevar le gusta tanto y dice esto es un golazo claro, y, claro. y no es así a veces. claro sí sí pero pues, con puede el secret, pasar pues, pues, con El secreto de sus ojos sí me sorprendió. Porque era, primero, porque era la primera vez que yo iba a part había participado en una película que estaba candidata al Oscar. Entonces es un impacto muy grande. Y cuando, y cuando gana, te, te imaginas. Uno dice, ¿participó en una película que ganó un Oscar. Claro, horrible. Ah, y además, has, bueno, Eso. insisto con esto, tu trayectoria es alucinante. Y has hecho muchos laburos con, con Darín y con Franchela. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? Sí, eh, con Ricardo la primera vez que trabajé fue en teatro, eh, año 85 por ahí, una, la, una obra que se llama Taxi, que fuimos a Barra del Plata con Calvo Y con Franchela eh, trabajé, eh, hice un par de programas en, en Casados con Hijos, bien, bien, las relaciones, ¿cómo te puedo explicar?, eh? entre profesionales en profesional en el sentido de que cada uno va, sabe lo que tiene que hacer, está concentrado en su trabajo, es buen compañero, se comporta, y hace caso a lo que le dice el lector. Pero son divertidos porque dicen que por ahí te hacen caras, o sea, hacen chistes en medio de toma y toma que te tentás y no podés parar. No, no, eh, depende, a mí no, no, primero que no, no, no me agrada eso porque estás atentando contra el laburo del otro. Claro. Es, es, es. Según, según el, el, el formato Si vos trabajás claro. en un formato De un programa cómico Una comedia muy muy liviana que preve, Eso puede claro. ser Ahora, entre ellos que se han tentado Sí, porque tienen mucho, eh, están en todos los capítulos Entonces ya tiene una familiaridad eh, claro. Que hace que uno pueda hacer cosas Pero claro. cuando uno va a hacer un capítulo o dos este, no, no podés. Entrás a, un, a, un, a algo que ya está funcionando. Claro, eh. tal cual. Eh, Mario, me vuelvo a hablar para recordar a Finestra. Ah, Finestra no, para... de Ay, Buenos no, Vecinos. No se puso de pie. ¿no? Para recordarlo a él, nada más y para volver a, a la charla. Gran personaje Finestra. Pensé que te sabías otro diálogo, otro texto. Eh, no, pero Buenos Vecinos, ¿quién, ah, quién okay. no lo hablábamos todos? Esa, exactamente. Digo eh, Mario, has hecho bueno teatro, cine, eh, tele, obviamente, novelas. Eh, ¿Qué fue lo que más disfrutaste eh, en cuanto al, al laburo de, de, de alguno de estos proyectos que te tocó eh, trabajar o estar Donde viste que todo, que el clima era bueno, que por supuesto la rompieron también ¿En cuál te sentiste por ahí pleno? Ah, eh, lo que más uno siente es desde es el teatro Porque el teatro es, es convivencia todos los días este, El cine en la televisión, uno hace su rol, su parte, los días que te corresponde Y, y terminaste, te vas eh, además nadie está eh, toda la película ¿no? o todo el programa de televisión. O sea que se comparte muy poco. En vez en el teatro es una convivencia desde el primer día del ensayo. Uh -huh. Estás conviviendo todo el tiempo y obviamente cuando salen las funciones convivís todo el tiempo. A mí las cosas que... yo, yo generalmente disfruto todos los trabajos, pero por algunas razones especiales. Yo hice una obra que dirigió Alejandra Boero, una obra de Ben Johnson inglesa, que el título es El Alquimista. Ella le cambió el nombre acá y se hizo El Mago. Uh -huh. eh, esa disfruté, disfruté mucho de hacerla en el Teatro San Martín. Uh -huh. Y después algo que, que yo nunca había hecho teatro para niños. Y en ese, en ese mismo teatro, también dirigido por Alejandra Güero, hice Doña y bambuco de María Elena Walsh, con María Elena Walsh en vivo, cantaba wow. en vivo. El hacer. Tremendo ah, y eso te iba, te iba a preguntar y por ahí iba, por ahí iba mi pregunta en más de 50 años de carrera de laburo todavía sentí sí, que... que sí sí, sí. todavía la segunda, sí la, la primera vez que actué fue tenía 18 años claro así claro. que el rosario. Cuando vine acá, enseguida empecé a trabajar y el carnet profesional lo obtuve en el año 72. Ajá. O sea que voy a cumplir 50 años, ¿no? Sí, 50. Y eso te iba 50. a preguntar, en todos estos años de, de carrera, de trayectoria, viviste un montón de cosas, cosas lindas, cosas que te hicieron aprender, cosas que te hicieron crecer. ¿Sentís que te queda algo por hacer? ¿Alguna cuentita pendiente? ¿Algo que decís? Ay, ¿sabes qué? Me animo, ahora voy por todo a ir dentro de la profesión? ¿Sí? No, mira eh, Yo por una cuestión cronológica Un día me puse a pensar y dije Bueno eh, eh, Desde aquel sueño de venirme a Buenos Aires Para ser actor Mejor dicho, ya era actor en Rosario Pero obviamente eh, Las productoras, todo Para desarrollarse, trabajar y vivir de la profesión hay, había que venir acá a Buenos Aires, aún hoy hay que venir acá. Las productoras están todas acá. No, no, eh, me, me, me siento sinceramente aterrada que, que la profesión me ha dado muchas cosas, eh, muchísimas, le estoy agradeciendo la profesión. Uh -huh. Quizá lo que me, siempre me gustaría hacer, más o menos, tampoco soy un fanático de hacerlo, como siempre me, me, me, me apasiona. Eh, el tema del poder, el tema de la adicción al poder que tiene. Eh, hablo en general, no hablo específicamente de nuestro país, eh, sí. hablo en general, de los políticos en uh -huh. general, ¿no? que algunos tienen realmente una adicción al poder, y siempre me viene a la cabeza Ricardo III de William Shakespeare, porque lo que hace ese hombre para ser rey, eh, lo que mata, hace de todo, hace de todo, eh, esa obra siempre me atrajo por eso. Uh -huh. y, y, y uno haciendo, no digo que maten, pero en algunos es, es una adicción. El tema del poder es una adicción feroz. Uh -huh. Feroz. Mario, ¿y cómo? Ese es el... tema... Es... ¿Cómo es eso de, digo, de encontrarte con un personaje? Hablando de, ahí mencionabas, ¿no? De, de Ricardo, pero en definitivo, con, con todos los personajes que te ha tocado. Eh, ¿Cómo es ese proceso? Eh, leímos por ahí que te gusta esto de caminar, que te concentras en tus largas caminatas. Contanos un poco de esa intimidad tuya con el personaje. mira eh, viste que cada, cada uno fun funciona de de manera diferente, uh -huh. o sea, yo no, tampoco yo que te puedo dar un, decir una clase, y que hacer esto, No, no por supuesto. La intuición, la intuición siempre funciona, la primera lectura es fundamental, así rápido, no importa, entonces tenés que darle bolilla a, a, lo, a las primeras imágenes que te aparecen, aunque seas una lectura rápida, esas primeras imágenes que te aparecen, obviamente después el director te va a dar el ok o no, pero sí hay que confiar en las impresiones que tiene uno, hay que confiar en uno. Uh -huh. En la primera impresión que siempre es muy difícil que te, que te engañen el inconsciente. La primera impresión son bárbaras. Y en mis caminatas, por ejemplo, yo hace años que camino en la reserva ecológica, son dos horas de caminata, tomo un poquito de soja, un poquito de gimnasia livianito. Y lo bueno de la caminata para mí, que es pensar, yo pienso, se piensa diferente, te quiero decir, una cosa es pensar en un café tomando un café, otra cosa es pensar en tu casa sentado. Yo siento, es personal esto, ¿eh? en movimiento, seguís pensando lo mismo, pero a lo mejor no lo ves tan malo, no lo ves tan imposible, y también te vienes en el trabajo. Me, me, me, me, es una sensación mía que, que yo abono porque uh -huh. lo he probado y me sirve no pero es verdad pues, endorfinas o es como cuando te vas a dormir viste al otro día decís ah bueno era tan grave sí, pero la cual. clave siempre <risas> ir a dormir una siestita <risas> exacto exacto exacto <risas> Daniel, ama, todo tuyo Mario querido, eh, acá hay una sección que se llama eh, para todo y preguntar con nosotros no está avalada por la producción pero bueno es la pregunta final digamos ¿Eh? Con eso cerramos. Con esto cerramos, Mario. la bomba. Arriba. Es una situación, te suena el teléfono y te llama Quentin. Quen, eh, Quentin, eh, ¿Quentin? ¿Quentin? Quentin Tarantino. Yeah. Tarantino. Yeah. ¿Tarantino? Quentin Tarantino. Te llama, él habla español <risa> un poco disculpe, más o Disculpe el inglés. Sí, Mario. estamos complicados con el inglés, Mario. <risa> sepa, sepa disculpar. Y te dice, Mario. Sí. Vos ganaste un Oscar. Sí. Pero ahora venía a ser parte de Hollywood. O sea, de Hollywood. Sí. <risa> te dice, vine acá, Mario, vine acá. Sí. Que vas a hacer con un papel... Se ríes. Aquí que poner el subtítulo. Sí, que vas entrevista? a tener un papel acá protagónico. Sí. Pero... En dólares. Uh, en o sea, dólares, por supuesto, al, al Blue. Pero, sí, pero tenés que ser de ahora en más hincha del Inter de Miami y dejar de ser hincha de news uh. Firma, ¿o Pero usted? bueno, Hollywood, Hollywood, Quentin, ah, Me la clavaste Wendry. Yeah, yeah, yeah Me la clavaste Yo diría, Quentin. Yes. Sí ¿Podemos tomar un café y vemos si podemos negociar? Yeah. ¡Muy bien! Sí, sí, muy bien. Claro, más, que, como... más que un café a caminar con cuenta. Claro. ¿sí? Uno se inspira. Siempre hay que dejar la puertita abierta, ¿viste? Por, por sí. la duda. Por la un duda. Grosso, un Mario. Grosso, Tarantino. <ríe> eh, le queremos agradecer por este tiempito con oh. nosotros, por haber charlado. Y a su hijo, eh, Que hizo el aguante para que usted pudiera salir con nosotros. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias también de parte de él. Muy amable de todos ustedes. Un abrazo grande a todos ustedes y a todos los mendocinos. Gracias. Un beso enorme. Mario, qué gracias. Placer. Mario Alarcón, señores. ¡Bravo, genio! Un parato gato con nosotros. ¡Qué lujo genio. que nos ha dado! Vamos, por supuesto, a, a colgar esta entrevista en nuestras sí. redes. Obvio, porque quiero que la revivan cuantas veces quieran. Y qué buena onda, además. Qué buena onda. Aparte de Esta es ¿no? la humildad de los grandes. Sí, Madre de sí, sí.